de ser primera dama. El presidente, el expresidente Fernández, mi esposo, si es la voluntad de Dios y del pueblo y del partido, llegará como presidente. Yo llegaré a su lado, tendré el sombrero de primera dama, pero yo creo que va a ser un gran desperdicio yo volver atrás y ser sino para que le den el paso a una nueva generación a una persona que realmente puede ganar en primera vuelta pues al menos entonces que se tome en cuenta mi trabajo y mi, mi, mi, mi motivación me encanta el trabajo que hago, para que se pueda aprovechar el favor de los más necesitados del pueblo bonito. yo siempre he dicho que el cargo no se Así se expresó la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, un acto realizado el pasado domingo en Asua. El director municipal de deporte y miembro del Partido de la Liberación Dominicana, Wilhelm Brito, manifestó su consideración ante esta declaración de la vicepresidenta. Mi opinión personal es que en estos momentos la compañera eh, no, está, eh, eh, no es el momento. Realmente, yo creo que hay dos líderes en el partido que la encuesta lo dan en buena posición y yo entiendo que si no es Danilo, eh, es Lionel. Esa es la posición realmente que yo entiendo porque eh, la coyuntura actual de la compañera eh, creo que no le favorece. Y en